Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy Yeseli Salazar y hoy les voy a estar explicando todo, todo, todo sobre cómo llenar el formulario de solicitud de la visa estudiantil desde aquí, desde Austria. Si tus sueños venir a Austria, si ya hiciste la solicitud en la universidad, aunque sea si se te pasa por la mente venir a esta hermosa ciudad, ve este video hasta el final porque te va a ayudar muchísimo a saber cómo debes llenar este AMTRA, esta solicitud. Así se dice en alemán, ANTRA. Así que bueno, chicos, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Pero antes no olvides suscribirte y activar esa campanita. Y ahora sí, chicos, vamos a comenzar. Bueno, antes existía este formulario, ¿verdad? Pero ahora resulta ser que lo cambiaron y está este. Este tenía apenas tres páginas, este ahora tiene cinco. Les voy a explicar rápidamente cómo se llena. Este formulario tiene... Todo en alemán, lamentablemente no viene en inglés como otros formularios. Entonces, lo primero que usted debe rellenar aquí es si lo vas a entregar tú o un familiar. En este caso es persönlich, tú. Nosotros debemos hacerlo personalmente, no puede venir alguien por nosotros. Entonces, antra significa como solicitud, antra es solicitud y Aufenthalbewilligungsantra significa como residencia, o sea, solicitud para tu residencia en Austria. La primera pregunta que te dice: De antra vir gestell für. El antra va a ser eh, solicitado por, para ti, para tu hijo, para otra persona. Obviamente que en nuestro caso es para mí. Entonces tú pones mi. Mich. mich es mi. Después dice art. Le voy a tratar de, de decir las palabras como se escriben y no como se pronuncian un poco, porque así van a entender. ¿Sí me entienden? Porque si yo les pronuncio como se dice en alemán, no van a entender cuando vean el, el antra vez y dónde estaba leyendo Yessel. Entonces, antrak, eh, ar. ¿Es este antrak? o da Si es tu primera vez que vas a solicitar visa, es ERSTE ANTRA. Primera vez. Si ya tú tienes una visa y vas a sacarla por segunda vez, tercera vez, lo que sea, es FERLENGERUS ANTRA. Mucho ojo con eso. No vayan a llenar otro tipo de cosas. Abajo está todo este cuadro. No sé si se puede ver bien. Y te dan varias opciones. O sea, como que qué tipo de ANTRA estás solicitando. ¿Para qué vas a pedir visa? Y aquí a mano derecha, está arriba es Schula, es como para los que no están en la universidad sino creo que es un nivel bajo para los, por ejemplo, los de los conservatorios y eso, a veces le dan es de Schula no de estudiante pero esa función igual eh, y está aquí abajito, Student eso es para estudiante, entonces si usted viene a hacer el examen, eh, a estudiar con la universidad un máster, un bachelor hacer el alemán, usted llena aquí Student Okay. Aquí abajo ya te pide Antra o sea, todos los datos Que tienes que llenar tú, el que está solicitando La visa, y te dicen Familia Name eh, El que va así de ladito ¿Cómo se llama? No me acuerdo Y el lado dice Nachname Eso significa apellido Familia Name de familia El nombre de tu familia O Nachname, eso significa apellido Y tú pones todos los apellidos que salgan en tu pasaporte Si tienes dos, y si tienes tres FOA NAME es tu nombre completo también, como aparece en tu pasaporte, si tienes dos, tres, cuatro, porque también he visto nombres con cuatro, personas con cuatro nombres, ajá, dice academic grad, esto es si tú ya tienes un grado académico, ya has estudiado, Austria tiene como una categoría o le da un nombre a cada uno de esos grados, por ejemplo, los abogados eh, que solo han hecho bachelor, significa BAKK punto no sé qué, si ya hiciste máster es otra sigla, eso puedes averiguarlo y ponerlo, pero si no, no hay problema, o sea, tú puedes tener doctoral si quieres no dices nada, eso no va a cambiar, solo que aquí cuando tienes ya cierto, cierto, ¿cómo decirte?, ciertos estudios, ellos ya te llaman, ya no por tu nombre, sino por licenciado, no sé qué sabes, es como vale, un poquito estatus, pero o sea, no sé si a lo mejor hay algo más que eso, pero por lo menos... Eh, yo sé que si no lo llenas tampoco hay problema eso no te va a traer problemas si ya estudiaste y no pusiste ahí cuál es tu grado pero sí es mejor ponerlo obviamente siempre entonces uh, abajo dice Frugere fruger familienamen eso es si tuviste otro nombre y te lo cambiaste y todo eso ya eso no lo llenas geburtsdatum esto lo piden en todos los formularios austriacos obviamente Cuándo naciste? Geburtsdatum. Geburts es de nacimiento y datum de, de, de fecha. Cuándo naciste? Geburts or Dónde? ¿En qué ciudad? ¿En qué pueblito tú naciste? Ahí pones. Yo nací en Caracas, por ejemplo. Yo nací en Maracaibo. Yo nací en Bogotá. Geburtsland significa en qué ciudad. ¿Por qué? O sea, ¿en qué país? Porque obviamente está eh, la ciudad y está el país. Entonces, yo nací en Caracas. ¿En qué país? Venezuela. ¿Sí me entiendes? Geburtort. ¿En qué ciudad? Geburtsland. ¿En qué país? Geschlecht. Significa eh, sexo. Si es masculino o femenino. Weiglich. Es femenino. Männlich. Es masculino. Tú pones ahí. Una X en tu caso. Stadt angehörige. Eso significa. ¿Cuál es tu nacionalidad? Hay personas que tienen varias nacionalidades. Yo te recomiendo que me imagino que si estás llenando esto y tienes nacionalidad europea latina, es porque vas a ir con tu eh, nacionalidad latina. Obviamente, si tienes europea, no llenes esto y averigua cómo sacar eh, tu estadía aquí como europeo. Entonces ahí pones venezolano, colombiano, chileno. Personas están ¿Cuál es tu estado? ¿Cómo se dice eso? Tu estado... Actual. Estás casado, divorciado, viudo, qué sé yo. Entonces, ledig significa eh, soltero. Verheirate, casado. Geschieden, eh, divorciado. Verbitet, ferbivet, ferbivet eh, significa viudo, ¿no? Entonces, tú llenas ahí cuál es tu caso. Eh, también dice, in partnership, le, o sea, si vives con alguien, pero yo te recomiendo que no llenes esto si vienes para acá y eso, porque es mejor, si no te pueden empezar a preguntar cosas de tu pareja y eso, y si no está casado, usted no tiene una firma ahí con alguien, en un documento mejor no ponga nada de, de su novio ni nada, porque eso no le interesa al magistrado, usted pone soltero y ya, si está casado, ahí sí, obviamente, y, y debes traer tu constancia, creo que apostillada y todo traducida de, de tu constancia de matrimonio, tu acta. Abajo al final te piden Fuaname de Amuta y Fuaname de Fater. Eso significa el nombre de tu papá y el nombre A. Ah, Fuaname de Muta, de tu mamá. Amuta es mamá. Y Fuaname de Fater es del padre. Yo te recomiendo que aquí llenes el nombre y apellido de tu mamá completo y nombre y apellido de tu papá completo. Para no tener inconvenientes. Entonces, aquí de atrás, Rice Paz daten. Ahí te piden número. En los Rice Paz, si ya han viajado, saben que eh, normalmente eh, todos, normalmente no todos, tienen un número de pasaporte. Ahí lo ponen. A usted Eso es, eh, ¿quién lo emitió? Entonces ustedes ponen ahí Caracas, Venezuela, eh, Bogotá, no sé qué. En su pasaporte debe decir eh, autoridad de emisión o quién emitió el pasaporte, ahí les va a decir y ustedes eso lo ponen aquí un datum, ¿cuándo lo emitieron? ¿cuándo lo, lo hicieron? los pasaportes dicen, esto fue creado el 10 de octubre del 2018 ahí lo pone ahora Gultiskite datum ¿cuánto tiempo de vigencia tiene tu pasaporte mira se vence en 2022 ojo si ustedes tienen un pasaporte que se va a vencer en menos de un año y van a solicitar la visa esto les puede traer problema puede ser que no les den la visa puede ser que les den la visa solo por la validez de su pasaporte si es mayor de seis meses o hasta seis meses si su pasaporte se va a vencer en tres en dos meses no les dan visa por tan poco tiempo me entiende o sea, por lo menos un año de vigencia debe tener su pasaporte para que les puedan dar la visa sin problema ya las otras, ya ustedes saben que les va a traer problema, van a tener que sacar visa otra vez y bueno, y les pueden negar visa, qué sé yo. Entonces, ustedes ponen cuando se van a vencer. Abajo dice... Eso significa como que tú... ¿Dónde vives actualmente? Obviamente, como estás aquí, no tienes como visa todavía. Muchas personas llenan. Es la dirección de su casa en su país y no. Ellos quieren saber tu lugar aquí Se supone que si vas a sacar visa ya tú te registraste aquí en un distrito Y en ese distrito te dieron un mail de settle Que ya yo he hablado de eso en los otros videos Y eso es lo que vas a poner aquí Dice, Estrace, calle Suponte tu calle se llama eh, Calle Simón Bolívar No sé qué calle eh, Calle, bueno, ustedes saben Calle Luz del Mundo No sé qué, no sé Ustedes ponen el nombre como en alemán, como está aquí, porque todas las calles aquí tienen nombre en alemán, obviamente. Numa, Número de edificio o de casa. O sea, hay edificios aquí en Austria que tienen un solo número. Suponte este es mi edificio y este es el número 20. Pero hay edificios, que en nuestros países también sucede, que son tan grandes que son edificio número 2 y 3. O sea, dentro del mismo edificio están dos metidos. Entonces, en ese caso llena Fon bis, O sea, FON es desde hasta 2, 3 en ese caso Si solo tiene un número y ya 20 Ustedes ponen 20 Stigue es la escalera Como los edificios son tan grandes Hay unos que tienen Esta es la escalera 7 Mi apartamento queda por la escalera 8 Ahí tienen que poner el número Ahora, si su apartamento queda en un edificio como el mío Que solo tiene una puerta, entrada, salida y una sola escalera No es necesario que pongan STIG ¿Qué número escalera? Porque es una normal ajá STOCK Belge, ¿cuál piso vives tú? Eso sí es importante, en el segundo piso, en el tercer piso, en el cuarto piso. Y tú es puerta, o sea, el número de tu apartamento, eso sí lo llevas. Stat, ahí ponen Viena, si van a vivir en Viena, Viena Y el otro, ¿ves? Sí, te consigue sonoriana, con Tat, dice entre paréntesis. MINDESTEN EINE Angabe. Eso significa que por lo menos tienes que poner uno a juro, un número de teléfono. Si tú todavía no tienes número telefónico aquí en Austria, pídele a alguien de confianza. Por favor, no le pidan cualquiera, alguien que tú sepas que va a dar la vida por ti aquí, porque si no, ay, no, no me llamaron, ni, ni me enteré. A mí esta, en esta visa me pasó que me llamaron por primera vez en la vida. La chica se había olvidado de tomarme las huellas dactilares. Y me llamó, mira, regrésate para que ponga las huellas Y yo, ah, ok Entonces imagínate que yo hubiese puesto a mi novio Y estaba en el trabajo Mi novio de allá que me avisara, que no sé qué, sabe O sea, aquí vienen muchos chips Que por 10 euros lo compras y te funciona durante un mes O durante un tiempo y le vas metiendo dinero Cómprense un chip cuando lleguen Porque eso les puede salvar todo Llenan solo un angave O si tiene varios teléfonos, ponen varios números Y le piden el email Ponen su email, el que ustedes sepan su clave, que no se les olvide porque ahí el magistrado les puede avisar cosas súper importantes. Krankenberg de die alle Risken abdeck. Eso significa aquí um, un seguro médico que dure, que tenga vigencia durante todo tu estadía aquí, o sea, la visa durante un año y que cubra todos los riesgos que puedas tener aquí normalmente sacamos el BGKK. Yo tengo un video donde explico todos los requisitos de la visa para primera vez y para segunda vez. Si tú quieres saber cuáles son esos requisitos, ve ese video porque te va a ayudar mucho. Aquí solo estoy eh, hablando de cómo llenar el, el formulario, pero con este formulario van todos los requisitos que hablé en otro video. No lo expliqué allá porque si no iba a ser eterno ese video. Entonces, la Cranca en es tu seguro médico. Ajá. Si tú vienes a estudiar con la uni, ahora no están aceptando como que seguros internacionales, o a veces sí, a veces no, eso es todo un rollo que hay ahorita. Lo mejor es que si tú tienes todo en regla, saques el BGKK, wgkk así es en español, pero en alemán se dice BGKK. Ese lo sacas y aquí vas a llenar todos estos datos. Gultisky Datum Phone, o sea, desde cuándo está vigente tu Krankenversicherung, suponte desde el 1 de octubre del 2019. Gultisky datum bis ¿Hasta cuándo está vigente? Hasta el año que viene En octubre, un año Como la visa es un año mínimo Tiene que estar vigente un año Entonces dice Octubre del 2020 Ausstellenden Anstalt Eso significa um, Eso significa Con qué seguro estás Entonces si es el BGKK Pones WGKK Entonces Biserige Straflige eso significa eh, si has tenido alguna condena penal, alguna situación penal, tú debes escribirlo aquí. Yo estuve preso 10 años, yo estuve condenado, no sé qué, estuve en un juicio contra delitos de la mujer, qué sé yo. Obviamente en alemán, cabe destacar. Daten de Ejegatin, así como partner y okay. detrás de partner. Esto en el caso de que usted venga con su pareja y vaya a solicitar visa con su pareja también eso lo he visto mucho muchas personas vienen casadas a estudiar aquí el problema de eso no un problema sino la situación de eso es que su pareja que viene como esposa no va a estudiar ni nada o esposo no le permiten trabajar son personas que tienen una visa como de pareja pero no pueden hacer nada aquí si sí pueden estudiar si sí pueden hacer pero no percibir ganancias no pueden, mientras tanto, bueno, tú estudia que yo trabajo, mi amor Eso no está permitido ¿Por qué? Porque para eso tú y tu pareja están presentando una cantidad de dinero en el magistrado La cual es mucho mayor a la que le piden a alguien que viene solo eh, Suponte, para alguien que viene solo aproximadamente son 13 mil euros Sin meter gastos fijos Para alguien que viene con esposo son aproximadamente Es que depende, pero puede ser 18 mil, 19 ,000, ¿se me entiende? Entonces se supone que si tú vienes con esa cantidad de dinero, tienes para vivir un año, no necesitas que tu pareja trabaje. Eso me lo pregunta mucho, ¿por qué no me permiten trabajar? Es absurdo. Es que el estudiante para eso presenta el dinero, porque tienes con qué vivir. Se supone que no necesitas trabajar con 14 mil euros en la cuenta. Aunque obvio que sí, tú puedes tener 100 millones de euros en tu cuenta y querer trabajar. Todo el mundo trabaja, si sean millonarios, trabajan. Pero para Austria eso no es lógico. En fin date Entonces, si vienen solteros no llenen esto Si vienen con su pareja, lo llenan Otro, dato del hijo Si vienen con hijos Esto también es bastante difícil Porque digo, si alguien que viene con su esposo Es difícil, imagínate venir tú con tu esposo Y tus hijos O sea, tú eres estudiante, solo tienes acceso al mercado laboral 20 horas como máximo y de paso, con esas 20 horas, si es que trabajas 20 horas, consigues un trabajo en 20 horas, suponte que ganes 1.000 euros. Con esos apenas 1.000 euros que ganes 800 euros, tienes que pagar tu gasto, más lo de tu esposa, más lo de tus hijos. Entonces, todo eso de verdad que es difícil. O sea, hay gente que lo logra. De verdad, el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa. Somos súper inteligentes y súper fuertes. Pero es algo que yo no recomiendo. Pero bueno, este... Si quieren saber más, me pueden escribir al privado y tal vez conversamos sobre esa situación, si es tu caso. Ajá. Lexte Aufenthalberrechtigung in Osterreich. La visa anterior. Si es tu primera vez, no llenas nada. Y si es tu segunda visa, llenas como los datos de tu visa anterior. Ya debes saber cómo se llena. Se escuchan ruidos siempre. Ok. Ah, esto es en el caso de que te transfieran de otro país de la U aquí. Ahí llenas eso. No es nuestro caso porque es visa estudiante. Que se elige Vertretung. Tampoco adrese que se elige Vertretung. Esto es el caso de que alguien haya responsable de ti aquí. Lo debes llenar. Importante. Lo más importante de esta visa. Esta parte. Sigerum. des Leben unter in Österreich. Verfugbare Mittel. Esto que está aquí abajo. Esto que está en blanco. Aquí te están preguntando prácticamente ¿cómo te vas a mantener en Austria? ¿cuánto dinero tienes? entonces aquí pones el monto, yo lo que yo haría, pongo el monto 14 mil euros y pongo eh, por decirte cómo lo obtuviste, o sea das un resumen por decirte mi eh, apoyo familiar, ahorros personales, eh, yo te recomiendo es que esto es todo un tema yo no quiero como decirles si hagan esto hagan otro porque a cada persona le da diferente en este tema el dinero pero yo siempre pongo que es apoyo familiar. Eso es lo mejor. O sea, todos tenemos familia, mucha familia. Al poner apoyo familiar, dejas como en grande eso de que pudo haber sido tu mamá, pudo haber sido tu papá, tu tío, tu primo, tu amigo, tu, tu, tu, no sé, tu prima millonaria. O sea, no estás diciendo apoyo a mis padres, sino familiares. Ustedes tú, se llama en alemán. Entonces, a mí nunca me han puesto pero. No sé si otras personas han puesto lo mismo y le han puesto pero, pero sobre eso les voy a hablar en otro video Porque el tema del dinero, justo hoy vi algo en internet en el grupo de latinos en Viena que me dejó impactada Y eso les voy a hablar en otro video Pero bueno, aquí ponen cuánto traen y cómo consiguieron el dinero No pongan un testamento, ustedes sean claritos, el magistrado no les gusta que te enredes porque dice ah, Este me está mintiendo este y se ponen intenso eh, persona que va a estar a cargo eh, De la que estás a cargo en Austria Esto no va para nosotros Y aquí abajo dice Si tienes algún familiar con nacionalidad austriaca aquí Eso tampoco para nosotros Si lo tienes, lo llenas Su nombre, su apellido, su grado y todo eso Y bueno, de aquí abajo, eso es todo chicos De aquí abajo te ponen como unas Unas cosas que debes tú confirmar con tu firma De que das a entender de que ya sabes Que los voy a leer solo algunos porque son muchos dice doy de conocimiento de que debo recoger la visa personalmente y bla bla bla, bla. eso es súper importante la visa es personal no puedes mandarme a mí, al otro, al otro no, eh, otro también me parece súper importante que doy de conocimiento que en caso de que te den la visa esta para solicitar una nueva el siguiente año debes hacerlo por lo menos con tres meses de anticipación que si se venció tu visa suponte se vence el 30 de noviembre y tú vas el 3, el 1 Ya no puedes solicitar visa Entonces te dan todas unas directrices Que si lo solicitaste 15 días después de Que se te venció bla bla bla Pero yo les recomiendo que lo soliciten por lo menos Un mes y medio, un mes antes de que se le venza Su visa actual Miren cómo se oscureció O sea, es que ya llegó invierno Está llegando el cambio de clima Y todo está súper oscuro Ahí lo voy a subir a la cámara A la luz, pero bueno Ya otra vez el frío Otra de eh, Ah, muy importante, no meter nada falso, documento falso Por eso te pueden multar de 5 a 250 euros Y que si eh, lo que cometiste, la falta que cometiste no es como cuantificable en dinero Te pueden meter preso hasta, hasta una semana de, de cárcel te pueden dar eh, ¿Qué más? El, el tema de que si cambias de, de lugar donde vivo, o sea, tú pusiste aquí que vives en tal lugar Y durante ese tiempo, no, como no te dan respuesta, lo que sea, te tocó mudarte a otro lugar, a otra casa Debes notificar al magistrado porque si no, eso es considerado como una falta Y bueno chicos, eso es todo, aquí puedes escribir como un mensaje si quieres decirles algo en específico La cual te recomiendo que no le digas nada extra al magistrado porque de cualquier cosa se agarran para negarte visa y ort y datum, eso significa el lugar y la fecha, escribes ahí en Viena, o sea, W-I-N-E significa Vien en alemán, Viena y la fecha en la que estás solicitando la visa y un tercer script es la firma y ya entonces sí, eso es todo el formulario, chicos, la verdad no, no está difícil, o sea, ya con este video van a poder seguir. lo más importante es que sepan qué van a decir, de dónde sacaron el dinero porque aunque todo es verdad, o sea, tú lo trajiste porque tu mamá te lo dio, porque los trajiste de, de tus ahorros, porque renunciaste y te pagaron tu liquidación. El magistrado es bastante delicado con confirmar que ese dinero es bien habido. Esa es la excusa que ellos dan. Nosotros queremos ver de que no es ilegal, de que no es prostitución, de que no. Pero en realidad es que se ponen necios, o sea, Hoy una chica, le voy a contar un poco por aquí, una chica publicó del grupo de latinos en Viena de que ella puso todos sus comprobantes de pago de su país, puso la constancia de trabajo de que había trabajado en tal lugar, de que la liquidaron, de que con ese dinero es el que se trajo y aún así el magistrado que le había negado la visa porque le dijeron que ella no estaba mostrando pruebas suficientes y en el caso de mi hermano muy personal yo, o sea y lo digo porque no es tiene nada de malo, mi hermano hizo lo mismo, el año pasado, y si sí le aceptaron visa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mi hermano y esa persona que ni siquiera conozco, pero lo publicó? Ninguna. Mi hermano presentó sus estados de cuenta, mi hermano presentó sus constancias de trabajo, que había viajado, bla, bla, porque era músico. Todo normal. Solo aceptaron y a la chica no. Entonces, quiere decir que el problema no es la prueba, el problema es eh, el funcionario encargado de aceptar la visa. Entonces, esto lo que se los digo es para que tengan cuidado y tengan mucha sabiduría de cómo lo van a presentar. Tienen muchos documentos. Mira, mi mamá es millonaria y tiene esta empresa y este, este es el registro fiscal de mi empresa. Esto es lo que generábamos. Una chica le contestó a esa muchacha que eh, lo que ella una vez preguntó en el magistrado y le dijeron que para dar como una prueba real debes demostrar los seis últimos meses de tu estado de cuenta de tu país. La cual algo, eso es no es decir que es falso. Pero eso tampoco es real porque también tengo otros amigos que han solicitado visa y le han presentado estados de cuenta de su país y más bien le he dicho yo no tengo que ver nada con tu país, en tu moneda local, yo eso no lo entiendo, tráeme algo de Austria. Entonces es como que a esta sí le dijeron esto, a aquella no, a esta se lo aceptaron, a aquel no. El magistrado es un poco problemático, la verdad, esa es la verdad. Entonces, bueno, y yo lo digo porque eso no es un delito ni nada y esa es la realidad y si me meto en rollo, busco los testigos y listo, porque hay que hablar las cosas como son y la verdad, nunca es un delito, entonces bueno chicos, esto es todo por este video, voy a tratar de hacer otros videos explicándole un poco más sobre este tema, el dinero, la visa, las pruebas que hay que presentar para que te acepten visa, y bueno, espero haberles podido ayudar, eh, los quiero mucho, disculpe que mis labios están así, Llegó, está llegando el frío, me reseco siempre los labios, me, se me quiebran todos, así que por eso tengo la cara hoy como la tengo, así que bueno, nada, los quiero mucho, espero que sigan adelante con sus sueños, y bueno, nos vemos en el próximo video, chaito.